Hola, hola. Te doy la más cordial bienvenida a este nuestro programa del día de hoy, donde tenemos un invitado súper especial. Estoy muy contento porque además de que es un gran amigo, un amigo querido, un gran maestro para mí, eh, además es un experto en varios temas y en un tema que vamos a ver el día de hoy que es el tarot. Cómo poder utilizar el tarot de forma terapéutica, cómo utilizarlo a tu manera, desmitificando muchas de los eh, de, de las de, de las visiones equivocadas sobre, sobre el tarot, dándole el respeto adecuado y comprendiéndolo como, como esta herramienta tan poderosa que puede llegar a ser. Yo apenas estoy aprendiendo un poco de él, pues eh, les platico de, de mi querido Rafa Pavón. Rafa es ingeniero en informática y especializado en mejorar los resultados de las empresas con tecnología y a través del desarrollo humano. En, este, en el desarrollo humano lleva más de 20 años en una búsqueda de prácticas para el bienestar emocional y espiritual, en la cual el tarot ha jugado un papel muy importante, que es el tema de nuestra plática de hoy. Yo he tomado cursos con Rafa, es muy bueno a mí me encanta de él su naturalidad, su espontaneidad, su practicidad, pero al mismo tiempo su conexión profundamente espiritual consigo mismo y con la fuente, como le quieras llamar. Bienvenido, mi querido Rafa, qué gusto tenerte por aquí. Gracias, Richo. Pues igualmente es un gusto siempre platicar contigo y ya después de tantos años de conocernos y de todo lo que hemos vivido juntos, pues es un placer poder Ahora participar en este proyecto contigo. Qué bueno, qué bueno. Y pues ahora sí, yo soy un neófito en, en el tema de, del tarot. Realmente pues no, no sé mucho. Me acabo de inscribir a tu curso en línea que les vamos a estar platicando para quien quiera saber más este curso en línea del de, de tarot. Se llama el tarot a tu manera, ¿verdad? Así es. El tarot a tu manera. Y, y vamos a estar platicando un poquito más, pero primero está como introducción general de lo que es el tarot. Para ti, mi querido Rafa, ¿qué es el tarot? Bueno, el tarot, eh, digamos en su definición más básica, pues es un oráculo. Es un oráculo donde entendemos como oráculo a cualquier elemento que nos permite acceder a información en otro plano de conciencia en otro nivel energético eh, el tarot es un oráculo como pueden ser las runas como puede ser el I Ching, como pueden ser diversas herramientas que existen por ahí y el tarot en particular eh, pues tiene la característica de que pues es un conjunto de cartas donde hay imágenes con representaciones arquetípicas eh, no se sabe el, el origen o la historia exacta del tarot. A ver, dame un segundito. Ahí okay, está medio flasheando. Eh, no se sabe exactamente el origen del tarot, ni cuándo ni cómo, pero hay una pues corriente muy fuerte que dice que en, en su momento allá cuando se pierde la Biblioteca de Alejandría y hay tanto conocimiento que se perdió conocimiento escrito, pues mucho de este conocimiento pues empezó a transmitirse por tradición oral de los grupos que existían en ese entonces. Y eh, también coincidió con, eh, pues que de pronto había ciertos prejuicios o cierta persecución a, a esos conocimientos antiguos. Entonces, pues hay... Por ahí una de las historias dice que ciertos grupos eh, pues convirtieron este conocimiento en un juego, lo disfrazaron de un juego, que por eso son las cartas. Eh, entonces para, digamos, el ojo no entrenado, pues era un juego de cartas inofensivo, pero que en realidad contiene un montón de información eh, con relación a estas enseñanzas antiguas. Y conforme lo vas estudiando, y, y fue lo que a mí me pasó pues me di cuenta que efectivamente tiene una cantidad simbólica muy importante, muy grande, que eh, pues toca varias culturas, varias civilizaciones, varios modelos de, de pensamiento, donde tiene una, un contenido simbólico muy rico y muy interesante. Eh, habiendo dicho esto, entre el origen y pues el que es un oráculo, pues se usa eh, principalmente con, con dos objetivos. Eh, hay quien lo usa como un oráculo de adivinación donde se busca, pues, predecir eventos futuros y hay quien lo utiliza con un enfoque terapéutico más con fines de autoconocimiento. Pero de eso platicaremos más adelante. Ok, ok, muy bien, muy bien. Pues te invito a que te quedes todo el programa para que veas cómo poder utilizar el tarot y cómo poder integrarlo si te llama. Porque yo creo que es un tema mucho de que, te, de que algo te llame, ¿no? Por ejemplo, a mí no, no me había llamado mucho en el pasado, aunque sí he tenido eh, terapias donde con ayuda de, de las cartas del tarot he eh, eh, ayudado a conocerme, justamente a comprenderme y a realizar procesos de sanación, como que no me había llamado tanto. Entonces, si a ti te llama, pues quédate, escucha, ábrete y, y haz a un lado los prejuicios. Haz a un lado los prejuicios que puede tener como de todo este tipo de cosas y que como decíamos no queremos queremos desmitificar no cuáles son los por ejemplo prejuicios clásicos de, de, de, de este de este tema nada no, más no, como para entrar directo a quitar a los prejuicios y que y que entremos con una mente más limpia bueno pues mira justamente esos esos mitos y esa desinformación que hay detrás es lo que hace al tarot tan fascinante diría yo, porque es muy polarizante, hay gente que lo ama o lo odia o le tiene miedo, eh, y depende mucho de tu sistema de creencias, pero depende mucho también de qué información ha sido expuesto, desde las películas que te bombardean con que, híjole, ya salió la carta de la muerte o del diablo y ya valiste, este, o historias de terror de que no, son peligrosas, tienes que protegerte y cuidarte, hay mucha desinformación. Sin embargo, esta desinformación sí tiene algunos fundamentos. Y te voy a explicar por qué. Como dije hace rato, el tarot es un oráculo que te permite acceder a información en otros planos de existencia, planos sutiles. Independientemente de tu sistema de creencias, eh, pues el universo es multidimensional. Entonces hay cosas que no tienen explicación en este plano físico, y que puedes acceder en otros niveles. Entonces es una herramienta que te permite acceder a estos planos, y por lo tanto puedes acceder a información y a energías que pueden ser muy variadas. Todas estas historias de pronto de que alguien está leyendo las cartas y le pasan cosas terribles, puede darse bajo ciertas circunstancias, pero bajo circunstancias de inconsciencia y de irresponsabilidad. Por ejemplo, un oráculo es literalmente una puerta, que es donde tú puedes abrirla y acceder a cierta información que proviene de diferentes lugares. Tú no abres la puerta de tu casa y dices, a ver, ¿quién quiere pasar? Y dejas pasar al primero que entra, ¿no? Porque puede pasar una buena persona, puede pasar un delincuente. Lo mismo pasa con los planos energéticos de los oráculos. Si tú simplemente tiras las cartas y dices, a ver, quiero saber tal cosa y a ver de dónde viene... Sin preocuparte de dónde viene esa información, estás abriendo una puerta para que cualquier cosa que haya ahí, cualquier energía con cualquier nivel de conciencia, te dé esa información. Y eso tiene sus implicaciones. Vuelvo otra vez a los sistemas de creencias. Eh, estos temas de energía, de adivinación, de acceder a otros planos, es tan viejo como la humanidad. Siempre se ha practicado desde diferentes corrientes. Entonces, bajo este, todos estos sistemas de creencias, pues hay energías de alta vibración y de baja vibración, hay energías de un alto nivel de conciencia y de un bajo nivel de conciencia, y no voy a hablar de bueno y malo, ni de luz y obscuridad, porque eso es subjetivo, simplemente hay diferentes estados de conciencia, entonces si cuando tú tiras las cartas y abres la puerta a ver quién me contesta algo, y por ahí anda una energía de baja vibración, de bajo nivel de conciencia, Además de que la información no es confiable, pues queda sujeto a intercambios energéticos que pueden ser dañinos. Entonces sí puede pasar. Sin embargo, eh, cuando tú tienes conciencia de esto, en lugar de abrir la puerta inconscientemente, lo que vas a hacer es tú decidir desde dónde quieres que venga esa información. Tú vas a decidir conscientemente a dónde te vas a conectar y a dónde vas a abrir esa puerta. Entonces, una vez más, dependiendo de tu sistema de creencias, eh, aquello que tú consideres como una fuerza positiva, eh, sabia, eh, de luz, de sanación, ahí es donde te vas a conectar. Entonces, cuando tú abras las cartas y accedas a estos otros planos de, de existencia y de conocimiento, entonces vas a acceder a una conciencia de alta vibración, de alto nivel de conciencia, que solamente puede interactuar contigo para tu bien y no hay ningún tipo de riesgo, eso está garantizado y te lo firmo, porque lo más importante para acceder a estas herramientas es tener la conciencia de qué estás haciendo y sobre todo tener la certeza de que tú tienes el control total, porque al final tú eres el que está abriendo la puerta y según tu nivel de conciencia, ahí es donde vas a conectar, entonces, eso es lo que quería explicar primero para dejar a un lado todas esas ideas de que es peligroso y hay riesgos, porque si tú lo haces en conciencia y decides de dónde vas a obtener la información y a dónde te vas a conectar, pues no hay ningún tipo de riesgo. Eh, y el otro gran mito que hay por ahí, perdón, iba a decir, ¿no? Es un poco como llamar por teléfono, ¿no? A ver, yo quiero saber algo y le marco un teléfono al azar, y pues me va a contestar, pues quién sabe, tal vez me conteste una persona agresiva, y me dije, ¿por qué me preguntas eso? Eres un tarado, eres un idiota, ¿no? Pues, pues, sí, pero si yo busco una, una, voy a una lista de terapeutas o de, no sé, lo que sea, ¿no? De, de, de, entonces ya puedo hacer una llamada hacia la luz, para la luz, para la sabiduría, a, a Dios, la fuente, el creador, los ángeles, los espíritus, eh, pero desde esa, desde esa intención. Y, y aquí quiero resaltar el poder de la intención, porque como tú lo intenciones, pues es lo que lo que vas a obtener. Así es, totalmente. Y ya que damos ese salto para entender que no hay riesgo siempre y cuando lo hagas en conciencia y tú decides a dónde y con quién te conectas para obtener esa información. El otro gran mito del tarot es que de pronto lo vemos como una sentencia donde mucha gente le tiene miedo a ir al tarot y que te digan te va a pasar esto y ya valió, y ya no hay nada que puedas hacer eso es súper peligroso y súper dañino, yo particularmente creo que es muy inconsciente cuando alguien te dice algo así pues porque claro. hay veces que si te dicen algo terrible que te va a suceder aunque no fuera a suceder, tú la compras te autosugestionas y al rato te acaba pasando. Entonces. El poder de la intención, aunque sea. Aunque sea. Eh, de la predisposición en este caso, ¿no? Así es, aquí es totalmente real el de si lo crees, lo creas. Uh -huh. Y si crees que estás bien, tanto si crees que estás mal, tienes razón. O sea, es lo mismo. Entonces, eh, cuando yo... Muy interesante, aquí nada más rápido, si puedo hacer la acotación. Psicológicamente, hay personas que quieren desresponsabilizarse de su vida, o sea, como desde una visión de desempoderamiento, y, y pues yo, ahí la vida me va llevando, y si me va a pasar algo fatal, qué horror, pues me va a pasar algo fatal, ¿no? Eh, y, y, y eso, si tienes ese impulso, tú que me estás escuchando, pregúntate... A ver, pero ¿quién tiene el, el poder de tu vida? ¿Quién tiene la capacidad de manejar lo que te vaya viniendo? Pues tú tienes esa capacidad, no te desempoderes. A mí me llama la atención cuando en consulta me dicen, pero es que, es que dime, porque ¿Tú qué harías? Y yo digo, bueno, pues, pues yo aquí estoy en una consulta para, para que tú tomes tus decisiones. Es irrelevante lo que yo haría. Es irrelevante. No, asume tu responsabilidad y tú, en, tú no eres... Un, eh, un títere de las fuerzas del destino, tú creas tu propio, tu propio destino en un grado altísimo, altísimo yo creo que mucho más de lo que de lo que imaginamos, entonces claro, depende de qué actitud llegas si tú llegas desde esa actitud desempoderante que es un un, eh, un títere del destino pues sí, ya nada más quería hacer esa acotación no, claro, y, y totalmente cierto es súper relevante eso que acabas de decir porque si nos vamos al otro extremo, si se combina con una personalidad que justamente tiende al desempoderamiento y, y de pronto depende de que alguien le diga qué hacer o qué no hacer y asume que todo lo que le dicen eso es la realidad, te acabas volviendo dependiente. Entonces me ha tocado gente que te viene a ver todos los días y ahora qué hago? Y ahora me pasó esto y qué decido? ¿Lo hago? No, no, no, no, no. O sea, no se trata de eso. Pero cuando se junta alguien que irresponsablemente sí le dice al otro, te va a pasar esto y tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, y el otro se la compra, pues es la receta del caos. El otro enfoque que es el que yo manejo y es el que me gusta, es el enfoque terapéutico, donde el tarot se convierte simplemente en una herramienta de referencia. De tal forma que todo lo que digan las cartas es solo una tendencia una tendencia con base en el momento que estás viviendo. Si hablamos un poco más de cómo funcionan los oráculos, o al menos desde mi entendimiento, es que los oráculos son símbolos que tienen la capacidad de conectarse energéticamente a otros planos. Pero cuando se conectan a esos planos, lo hacen a través de tu energía como consultante. Entonces, vamos a suponer que tú, Ricardo, vienes y me dices, quiero que me las las cartas. Cuando yo abro las cartas, en ese momento se convierten en una representación de tu energía en ese momento. Entonces, si tú me preguntas algo, las cartas van a responder con base en tu energía en ese instante, que se compone por tus ideas, por tus emociones, por tus actitudes, por tus perspectivas. Todo ese conjunto de lo que eres, en el momento que abres las cartas, en ese momento va a salir ahí. Entonces, si tú me dices, este, ¿qué hago en esta situación o qué va a pasar? Cuando yo te lea, yo no te debo decir, te va a pasar esto. Lo, lo correcto es decir, bueno, con base en tu estado en este momento, lo más probable es que pase esto y esto y esto. Y eso va a pasar si y solo si tú no cambias nada en tu energía. Si tú recibes el mensaje y te quedas exactamente igual con tus ideas, emociones y actitudes, lo más probable es que suceda. Pero si en ese momento que tú dices, ah, caray, pues yo no quiero que pase eso, y cambias tus pensamientos al respecto, cambias tus actitudes, cambias tus omisiones y dices, no, eso no va a pasar porque yo no quiero llegar ahí, entonces estoy dispuesto a hacer esto, a hacer aquello, cambió tu energía. Y en ese momento ya la sentencia desapareció. Y lo he vivido muchísimas veces en 15 años de estar leyendo las cartas. Donde me haces una pregunta, las abrimos, dice algo. Te cae el 20, las volvemos a abrir para la misma pregunta y sale otra cosa totalmente diferente. Porque tu energía ya cambió. Entonces, cuando tú ves al tarot como una herramienta de referencia, como para salirte un poquito de tu ceguera de taller, que a lo mejor ya estás muy clavado en una bronca, ya no sabes por dónde pero cuando la ves así, casi en un cómic, a mí me gusta mucho comparar el tarot con un cómic, porque ya que acomodas las cartas, te cuentan unas historias increíbles y en una secuencia perfecta. Cada figura te va diciendo una etapa de, de la historia, y así le puedes decir exactamente, pasó esto, va a pasar esto, sigue esto, sana, y ahora. Y si te cae el 20 y lo asumes, puedes cambiarlo. Eso es lo maravilloso del tarot cuando lo ves solamente como una referencia para ver las cosas desde un enfoque distinto y a partir de ahí tomar decisiones desde tu propio empoderamiento y desde tu propia responsabilidad. ¡Guau! Wow, sí está... Qué, qué, qué, qué importante verlo como esa herramienta. Se me ocurrió ahorita, me vino otra analogía también. De repente viene un, a consulta una persona y me explica una situación y le digo, mira, si tú sigues haciendo lo mismo sigues con las mismas actitudes, sigues con las mismas emociones y la misma conducta, vas en esta dirección y lo que te va a pasar, si sigues en esta dirección, probabilísticamente es esto, esto, esto y esto y esto. Pero si eso se usa para generar momentos momento de conciencia y la persona le cae el 20, que finalmente de eso se trata, ¿no? De aprender, de asimilar, de que te caigan los, los insights. Entonces, ah, entonces estás cambiando tu destino por decirlo de esa manera. nada que Con las cartas es algo muy con, con esa conexión a lo superior y con esta eh, simbología muy rica y, y muy reveladora. Así es. Sí, y fíjate que lo que yo he observado es que bueno, todos somos diferentes, tenemos diferentes maneras de aprender y de comunicarnos. Entonces hay personas que una terapia este, tradicional, que es un enfoque más racional, pues le funciona perfecto. Si nos vamos a las terapias más alternativas de percepción energética, intuición y cosas que tienen ya con elementos más místicos, pues a veces les funciona eso. Pero yo veo las cartas como en un punto medio. Porque de pronto hay gente que eh, lo que es así muy mágico, místico, dice no, esos son por jaladas y no, no me late pero ya cuando es una pregunta y las cartas la secuencia de imágenes es una respuesta tajante y contundente confirmando lo que te está pasando y te da una visión de que te vibra, de que sí sabes que es por ahí ahí es donde hace el clic y, y, y mucha gente le gusta el tarot por eso porque no solamente ideas no solamente percepción subjetiva, no, ahí está la carta ahí está la secuencia ¿Y qué posibilidades estadísticas había de que salieran exactamente esas figuras para responder contundentemente a tu pregunta? Y ahí es cuando muchas personas lo ven, conectan y dicen: No, pues sí, sí es cierto. Y ahí empiezan a tomar sus decisiones. Eso está, eso está buenísimo. Entonces, habiendo hecho los mitos a un lado, eh, entonces, cuéntanos un poquito: ¿cómo llegaste al tarot y qué ha significado en tu vida? Pues mira, el tarot fue importantísimo porque, bueno, ya me presentaste al principio, soy ingeniero. Entonces, como ingeniero, pues siempre he sido muy racional. Si alguien me hubiera dicho hace 20 años que iba a estar hablando del tarot, <ríe> en este momento me hubiera reído y me hubiera burlado muchísimo. Porque hace 20 años yo era un ateo hostil, es decir, no creía en nada y me divertía cuestionando las creencias de todo, para hacerla, de todas las personas para hacerlas pedazos porque no creía en nada. Y me parecía ingenuo que muchas, gente, muchas personas decían creer en algo y luego ni siquiera entendían en qué decían que creían, sobre todo desde el punto de vista religioso. Entonces, pues, así vivía yo en la hostilidad y en la apatía, hasta que, pues, tuve un evento de vida que me obligó a buscar respuestas espirituales más trascendentes. Pero, pues, como buen ingeniero obsesivo, pues me puse a estudiar. Entonces dije, a ver, ¿qué hay, ¿qué hay por ahí? para ¿De dónde me puedo agarrar? Están las religiones, están las corrientes espirituales y está el esoterismo. Pues me puse a estudiar de todo para ver con qué podía yo hacer clic. Y una de las primeras cosas que estudié fue el tarot. Eh, ah, de el, las primeras, esto no lo sabía. Fue, sí, fue de las primeras. Eh, si no es que, bueno, fue casi la primera. Entonces, estaba yo apenas empezando a leer algunos textos, ya que me hablaban de otras posibilidades, y en una librería en Coyoacán, este abrieron un curso de tarot. Entonces, pues yo dije, pues vamos a ver de qué se trata, porque yo no sabía nada del tarot, pero sabía que, que era una representación simbólica de muchas culturas. Entonces, dije, pues ¿En, eso ¿en, es en, ¿Eh? ¿En Nalanda o en dónde? ¿En Nalanda o en dónde? No, ya no existe esa librería. Se ah, bueno. Algún Aquí. Pero bueno, total que este... Eh, yo, yo quería saber la historia del tarot y entender las representaciones simbólicas y arquetípicas de todas las culturas que manejo. Entonces empecé a ir al curso, éramos como 10 personas, la mayoría mujeres. Y avanzamos en el curso, y como al mes, ya nada más quedábamos dos hombres. <risa> el otro era un politólogo, que ahora es un gran amigo, y yo. Y nos hicimos muy amigos de la maestra, entonces íbamos cada semana solos a nuestra clase. Entonces yo empecé a estudiar las cartas, la simbología me fascinó. El tarot tiene simbología egipcia, alquímica, eh, astrológica, numerológica, geometría sagrada, de cualquier cantidad de cosas que te imagines. Entonces, para mí era muy interesante ver qué símbolos tenía y qué significaban. Pero, este, conforme fui avanzando y empezábamos a hacer las prácticas de lectura, al principio mis lecturas eran muy racionales. A ver, ¿qué me dijiste que significa? Veo mis apuntes. Ok, esta carta significa esto. Analíticas lógicas. Medio fluía, pero yo me sentía muy tieso todavía pero de pronto cuando ya teníamos más cartas y íbamos avanzando de repente al ver las cartas me venían ideas yo, Ay, te caes, pero es que eso no viene en el librito y cuando le decía al de enfrente, oye, ¿esto te suena? sí, totalmente entonces empecé a descubrir empecé a vivir la intuición que para, para hasta entonces para mí había estado inexistente e inadmisible o sea, lo que yo no podía ver, leer y comprobar, no existía. Uh -huh, uh -huh. Entonces empecé a tocar esta intuición y dije, oye, ¿esto de dónde viene? Está padre y además sí funciona. Entonces de ahí me empecé a soltar y me enamoré del tarot porque eh, ya cuando empiezas a, a tener, eh, como yo aprendí, fui aprendiendo cartas de poquito en poquito. Y ya cuando tenía todo el mazo completo y podía hacer tiradas con muchas cartas, era increíble la cantidad de información que puedes obtener y cómo tu propia intuición te genera nuevas cosas. Eh, hay infinidad de libros de tarot que te hablan de miles de significados, pero lo que yo empecé a descubrir, cuando ya me relajé y dije, pues no puedo estar leyendo un librito cada vez que esté leyendo algo. Ya lo leí, ya lo entendí, y me di cuenta que cuando tú abres las cartas, te vienen ideas que a veces son conceptos que sí están en el librito, pero el libro va a tener 10 conceptos y cuando tiras la carta te acuerdas de uno. ¿Por qué te acuerdas de uno y uno de los otros nueve? Porque ese es el que toca ahí. Y ya que te acordaste de ese uno, te acuerdas de una experiencia personal que no tiene nada que ver con el libro, pero cuadra perfecto. Esa es la que toca ahí. Y entonces fui descubriendo que lo más importante no es cuántos libros leíste o memorizaste, sino la información que te llega en ese momento, cuando estás en contacto con la energía del otro y cuando tu intención es ponerte al servicio para ayudar a esa persona, entonces la información fluye maravillosamente. Qué, qué, qué importante esto que dices, ponerte al servicio del otro. Qué bonito eso, porque creo que eso es clave para alguien que te tire las cartas. Eh, que, que realmente tenga esta disposición de servicio, porque tenemos el arquetipo así de... de, la, de el, el estafador, ¿no? De, no, a ver, espérate, no, es que me está llegando una idea. Espera, espera, me está llegando una idea. ¿no? Y, y, y como una cosa mucho de, de ego y de autoengrandecimiento y de una serie de cosas, a diferencia de yo me pongo a servicio del otro y, y, y, y lo que va llegando pues es justamente... A, a servicio de la otra persona, ¿no? Y qué interesante ese aspecto, yo también lo viví de otra, de otra manera un poco, pero yo vengo también de una mentalidad como muy racional, nunca fui ateo hostil, sí fui ateo en realidad, eh, pero recuerdo cuando empecé a tomar... Eh, teta Healing que me ayuda mucho a desarrollar mi intuición y que tú fuiste mi primer maestro de Teta Healing y fue fantástico y, y de repente puedo decir, a ver, me llega un pensamiento racional, analítico, lógico y ¡pum! Me aparece una idea que no tiene nada que ver con nada. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene esa idea? ¿Por qué surge? Y, y fue, es, es fascinante el poder integrar ambos elementos. No, la, la parte más racional, lógica, analítica, que es la que nos ofrece, y la parte más intuitiva. Sí, y dijiste algo bien importante, no hacerlo desde el ego. Esto también ha sido una gran lección porque desafortunadamente muchas corrientes místicas eh, ponen al, al, al terapeuta o al que hace las lecturas como el maestro, el que tiene el don, el que es capaz de ver más allá de lo evidente. <ríe> y, y tú, pobre mortal, pues, te, te, pues aceptas lo que te digan. Cuando debe ser al revés. Eh, como yo entré con mucha... Um, con mucho escepticismo al principio... Yo lo último que me creía era el elegido ni, ni el vidente, ¿no? Yo hacía lo que podía, pero lo que sí tú desde el principio es lento le a lo que sea, no importa que pase, vamos a ver qué sucede. Pero entonces me di cuenta que cuando efectivamente te pones al servicio del otro, el primer paso es aceptar que pase lo que pase está bien. Pase lo que pase está bien, aunque eso sea nada. Nada. Porque me ha llegado a pasar que llega alguien y me pide una lectura, Sí, como no, con todo gusto. Siempre que abro una lectura, me pongo al servicio del otro y pido que sea la, la mejor experiencia que la persona necesita en ese momento de su vida. Y me ha pasado que abro las cartas y no veo nada. Pero nada, no entiendo nada. No tiene sentido, no recibo información, no puedo decir nada. Y en ese momento, mi respuesta es, no te puedo ayudar en este momento porque no hay nada que te pueda decir y se acabó y tengo que tener la, la humildad de aceptarlo y muchas veces me ha pasado que cuando eso sucede, es porque lo mejor que le podía pasar a la persona en ese momento es no recibir información adicional entonces lo asumo, lo acepto y me conecto con el hecho de que si yo me puse a tu servicio y pedí lo mejor para ti y no veo nada, eso es lo mejor para ti y haz con eso lo que tú quieras, ¿no? Puede haber alguien que se moleste y te reclame porque esperaba acá una experiencia acá mística, mágico, musical y no le digo nada, pues sorry, ¿no? Pero eventualmente ya caen 20 de por qué. Entonces siempre lo he comprobado y, y para tener ese, esa, esa posibilidad de aceptar de ahorita no te puedo ayudar ni decir nada porque no corresponde, pues si sí hay que hacerle a algún lado porque eh, generas mucho... En mis alumnos... Siempre tienen mucho miedo de, híjole, si me equivoco, y si no es cierto lo que le digo, y si no lo hago bien, pues no. Eso es lo que hay que vencer aceptando que hagas lo que hagas, siempre y cuando lo hagas desde el servicio y buscando lo mejor. Si no sale nada, es porque eso tenía que pasar y hacerlo. Porque eso es lo mejor. Porque eso es lo mejor. Sí, qué fuerte, ¿eh? qué fuerte experiencia. A mí me costaría trabajo estar en una situación así, y digo, creo que como. Como en, en consulta, pues siempre se me ocurren cosas, pero ha de ser complicado, ¿no? De repente, aunque sí, sí, como, como poder aceptar que en este momento mi ayuda es no decirte que no te puedo ayudar. Exacto. Está fuerte, está fuerte. Sí, pues sí. Qué interesante. Oye, ¿podemos hablar un poquito más de, del tarot, del simbolismo? Tal vez... Con, con, toda, con toda intención eh, sacar una carta y que la comentes, eh, ¿cómo, ¿cómo podremos familiarizarnos un poquito más? Yo acabo de recibir el tarot que tú me recomendaste, que es el Rider Tarot, que, okay. eh, que como estoy tomando tu curso en línea, viene, viene la explicación de por qué recomiendas este tarot para iniciar. ¿Nos quieres comentar al respecto? Sí, claro. Eh, hay una infinidad de tarots. Literalmente hay cientos de tarots en todo el mundo, de figuras muy diversas. Eh, vas, vas a encontrar tarots de brujas, de duendes, de sirenas, de Harry Potter, del Señor de los Anillos, de, de ositos de gomita, de mil cosas. Cabach Patch, acabo de ver uno de Cabach pach. O sea, es una locura. Sin embargo, la gran mayoría de los tarots eh, de lo que depende qué tipo de tarot es es de la, de la posición de los personajes y de los objetos que tienen entonces la gran mayoría de los tarots aunque sean de vampiros o de sirenas o de ositos de gomita muchos van a tener las mismas posiciones y actitudes que el Rider entonces si tú aprendes a leer el Rider vas a poder leer todos esos por ejemplo, literalmente hay uno de ositos de gomita donde hay un osito de gomita que está en esa posición con la túnica blanca, el manto rojo, el brazo levantado y la vela. Entonces, es lo mismo. Por eso ayuda mucho este, conocer el rider, porque si sabes leer las actitudes y las posturas de todos los personajes del rider, la mayoría de los tarots se basan en ese. Y otra cosa que tiene el rider también, a diferencia del de Marsella, por ejemplo, es que el tarot se compone por 78 cartas, de las cuales 22 son los arcanos mayores, que son las cartas más trascendentes, más, eh, con mayor significado, y 56 cartas que son los arcanos menores. Esas 56 cartas es como si fuera una baraja española, porque hay cuatro palos, hay 14 cartas de cada palo, que es del 1 al 10, y este, los cuatro personajes de, las, de la corte. Sota, caballo, reina y rey. Entonces, en el tarot de Marsella, esas 56 cartas, bueno, salvo la corte, del 1 al 10, todos son puros símbolos. Entonces, ahí sí te tienes que saber qué significa el número de cada palo. Palo de espadas, palo de oros, palo de copas, palo de bastos. El rider, todos los arcanos menores tienen figuras humanas. Entonces, es más fácil de interpretar porque cuando yo te explico qué significa el número, pero te explico qué significa la actitud del personaje, para el 3 de bastos, por ejemplo, es más fácil leerlo. Si quieres, puedes abrirlo y vamos viendo cartas y les voy explicando en general qué es cada carta. Por ejemplo, ese es el caballero de bastos eh, de la baraja española, sería el caballo. Este, y esta carta en particular, los caballos, significan cambios e impulso. Y también algo bien interesante en el tarot todo es simbolismo. Los cuatro palos significan algo en particular. Los bastos significan energía y cosas relacionadas con el trabajo, impulso, creatividad. Y también representan al elemento fuego. Entonces, sí es, es el, el palito. Este sí, como sí, los bastos es el, son como los báculos, okay. como bastón, o una macana. Este, Entonces, esto es lo que representa. Al ser el caballo de bastos, pues representa un cambio energético que tiene que ver con un proyecto, con creatividad laboral, con un emprendimiento, o también pueden representar a personas. Si representa a una persona, pues es una persona con personalidad de fuego, carácter fuerte, impulsivo, confrontativo, con mucha energía. Que sería exacta muy diferente a un caballero de espadas, por ejemplo. Les decía que, el fuego, que los bastos representan fuego, las espadas representan aire. Y si el fuego se asocia con la energía y con la creatividad, el aire se relaciona con las ideas. Entonces, el caballo de espadas nos hablaré de una persona racional. Si quieres, a ver si lo puedo. Si lo busco. Ajá. Y, y podríamos decir que en general Nuestra Nuestra Forma de ser Podría ser simbolizada Por una carta Totalmente De hecho así es como de pronto Reconoces a personas en las preguntas Fíjate cómo su actitud Es distinta El, el caballo de, de el, el otro está tranquilo el caballo está como relinchando, pero el otro se siente así como poderoso. Está bien plantado este, e impone su presencia. Aquí este va corriendo. Yo, esta carta, el, caballero de, el caballo de espadas me gusta mucho porque para mí representa una personalidad muy racional que dice voy por ese y quítate que ahí te voy. Porque es alguien muy ágil mentalmente, muy inteligente, que sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. Y sí, y, y, y él dices que el, los bastos es más bien, puede ser como temas de trabajo. Trabajo, o sea, energía, ímpetu. Este también se relaciona con la energía sexual, por ejemplo, los bastos. Ok, ok, ok. Muy, muy interesante porque me hace mucho sentido. Que me haya salido esta como primera. Sí. <risa> sí, entonces se pueden hacer muchas cosas. Tú puedes hacer preguntas muy específicas. Puedes hacer preguntas más amplias, por ejemplo, ¿cómo está mi área de vida del trabajo? Y hacer una, una tirada de pasado, presente y futuro para saber de dónde viene lo que estás viviendo, qué estás viviendo hoy y qué sigue como tendencia. O puede ser algo como un sí o no. A ver, esto me conviene, sacas tres cartas y si hay dos pares y una que, que, que no está bien, entonces es un sí o al revés. Al final, también dentro de estos libros que, les, que te digo que hay muchísimos, así como hay significados de todas las cartas, también hay tiradas. Te explican cómo hacer tiradas para diferentes cosas y te dicen, ah, pues haz una línea y la primera carta es el pasado, la segunda carta es el problema, la tercera carta es el impedimento, la cuarta carta es la misión y ya. Yo empecé así, pero de pronto eso se me hizo muy restrictivo porque me vi, me, me caché de pronto forzando significados. Entonces lo que hice, a ver, dime la pregunta, hago una tirada pero si no me late que en esta posición debe ir el problema y yo veo ahí la solución, pues esa es la solución y ahí te la digo. Mm. El chiste es fluir para que lo, lo primero que te llegue, lo primero que sientas, esa sea la información que realmente necesita la persona de enfrente. O tú mismo cuando te estás leyendo a ti mismo las cartas. Ok, ok, ok. Yo siempre me he identificado mucho con esta carta. Eh, sin conocerlas mucho, ¿no? Y, y por, alguna, por eh, algunas razones... Eh, Tenía una, una playera que me gustaba mucho, que tenía esta carta que yo que yo compré con, bueno, por una serie de razones. Eh, y, y creo que tiene que ver con, con lo que comentábamos antes de iniciar del viaje del héroe. ¿Podrías hablarnos Totalmente. un poco más de, de esta carta y del viaje del héroe? sí. Eh, voy a retomar un poco lo que les comentaba de que el, el tarot, bajo ciertas historias, es un modelo de sabiduría antigua. Uh -huh. Y, eh, como les dije, están las 22 cartas que son los arcanos mayores, uh -huh. donde esas 22 cartas, bajo mucha literatura desde hace mucho tiempo, representan lo que llaman el viaje del héroe. Donde eh, este viaje del héroe representa el ciclo de evolución del alma humana desde que llega a este plano. Se asume que antes, digamos, de encarnar en este plano, pues tú eres energía, eres una conciencia que está en otro plano que decide encarnar por un ciclo de aprendizaje. Cuando eso se materializa, cuando llegas a este plano, la primera carta que representa esa llegada es el loco. El loco tiene un atado a la espalda donde algunos significados dicen que ahí está toda la sabiduría del universo desde esta esencia pura de la que acaba de llegar. Y le llaman el loco o de full en inglés el tonto porque es un personaje muy ingenuo. O sea, es el recién llegado que no sabe ni dónde está no sabe de cuáles son las reglas, por lo tanto no tiene pena, no tiene miedo, simplemente trae al hombro la sabiduría y la fuerza de todo el universo de la cual acaba de llegar, y entonces es capaz de moverse libremente, sin prejuicios, al grado de dar un paso al vacío, porque ni siquiera se percata que hay un vacío ahí enfrente, no le importa, simplemente él es, él está, hace lo que se le da la gana, porque inconscientemente tiene la certeza y la confianza de que todo va a estar bien. Y ese es el primer paso de la conciencia humana cuando se materializa y de manera ingenua empieza a conocer el mundo. ¿Y, y, ¿Y ese paso puede ser como la misma encarnación? No, ahí ya llegaste, es el primer paso. Ah, okay. ahí está. ya ya estás ahí, el paso al vacío es la vida. El paso a la vida, a arrancar tu vida donde no sabes nada, no sabes cómo es el mundo no tienes miedo, no tienes prejuicios, solamente tienes certeza y viendo hacia, hacia el viene. cielo no digamos de donde, de donde veniste así es ahí hay algunos libros que dicen que el perrito ese son las pasiones humanas que empiezan a hacerle ruido o hay quien dice que lo está festejando su llegada o sea hay un montón de literatura que dice cosas diferentes pero lo sí. importante aquí es ver qué te hace sentir en el contexto de la tirada que estás haciendo. Uh -huh. A mí me gusta mucho esta carta cuando tiene que ver con decisiones y con inicios de proyectos. Uh -huh. eh, también depende del estilo de lectura que hagas. Hay algunos algunas tiradas donde te dicen que es importante si la carta está en una posición normal, así como la tenías. Eso se llama posición dignificada, porque está bien colocada. Si la carta aparece de cabeza se dice que está mal dignificada, entonces dependiendo de esa posición tiene significados diferentes cuando el loco está bien dignificado nos habla de una persona que confía en sí misma que es muy fresca, que es muy libre y que eh, es capaz de arrancar nuevos proyectos con confianza porque tiene la certeza de que todo va a salir bien y se aventura a nuevos horizontes sin miedo pero cuando está al revés nos puede hablar de una persona que simplemente es irresponsable y se avienta como el borras, sin ver lo obvio, y le va a ir, del, y le va a ir muy mal en sus emprendimientos. Pero ahí todo depende del contexto y depende cómo, te, cómo la sientas. Pero esta carta particular es muy bonita porque te digo que es el primer paso. Ya las cartas que siguen, luego sigue el mago, que es aquel que materializa sus, eh, materializa sus pensamientos, porque sabe que puede hacerlo. Por eso apunta al cielo y como que si bajara del otro plano del cielo, de la luz, de donde quieras, y materializara en la mesa los cuatro elementos. Ahí están los cuatro elementos. El basto, que es el fuego, la espada, que es el aire, la copa, que es el agua, y el, los oros, que es la tierra. Entonces, este es el personaje que ya después de que el loco dio el primer paso, este toma, toma conciencia de quién es y que puede materializar todo lo que está en el otro plano de donde viene. Luego sigue la sacerdotisa, eh, que ya es eh, la representación de la dualidad. El, el uno, el loco es el cero, y el cero es el infinito, ¿no? Toda la potencialidad. El mago es el uno, que es la unidad. Y aquí es la dualidad, donde lo que sigue después de la unidad, entonces es esta dualidad entre la oscuridad, la luz... Eh, pero más, eh, vamos a ver en el tarot muchas representaciones duales, pero no, no tiene que ver con el bien y el mal, tiene que ver con las polaridades, femenino, masculino, el yin y el yang. Entonces, esta carta, las dos columnas representan las columnas Bo, eh, Boaz y Joaquín del templo de Salomón, y la sacerdotisa está cuidando la entrada al templo, donde el velo que está atrás, hay quien lo asocia con el velo de Isis, que cubre la realidad y que esta es la carta que representa la intuición femenina, la conexión con lo interno, la conexión con todo lo místico y por eso es una mujer y ves que ahí hay lunas que representan esta, esta feminidad, o sea, tiene un montón de símbolos bien padres, de hecho ahí su manto se convierte en agua y ese es un flujo de agua que va por un, todas las cartas por todo el ciclo, entonces todo se va relacionando entonces, cada carta tiene un significado. Ah, por ejemplo, también, además del 2, que es la dualidad, eh, esta carta representa la luna. Y la luna, astrológicamente, nos habla de misticismo, de, de introspección, de intuición, en fin. Entonces, en cada carta tú puedes ver significados numerológicos, astrológicos, este, simbólicos de otras culturas, y un montón de cosas. Entonces, podemos tardarnos media hora nada más en explicar cada carta. Claro, es el ciclo. perdón, vamos para cerrar. Eh, las 22 cartas van marcando un ciclo de evolución donde cada carta representa una etapa diferente de tu existencia. Hablamos de la pareja, hablamos de los hijos, hablamos del control, hablamos de equilibrar lo material con lo espiritual, hablamos de la intuición, hablamos de los miedos, hablamos de cierre de ciclos, Hablamos de derrumbar viejas personalidades, eh, hablamos de, del juicio, son fascinantes. Y las 22 cartas marcan todo ese ciclo evolutivo, donde la última carta, que es el mundo, es donde el loco termina su viaje y está listo para regresar a la fuente y empezar de nuevo. Después del juicio. Así es la literatura dice que ese personaje es el loco pero ya es un ser que ya integró su dualidad donde tiene figura femenina pero el manto que cubre sus genitales te, te dice que eh, en realidad es un, un hermafrodita que ya integró su, lo femenino y lo masculino rodeado por los cuatro elementos y que ya concluyó todo su ciclo de aprendizaje y está listo para regresar a la fuente y empezar otra vez el ciclo de loco. Y volver a empezar por ingenuidad. Así es. Una vez más, qué, qué fascinante viaje, qué fascinante viaje el que, el que pues el, el que hacemos y cómo podemos tener herramientas tan valiosas para saber pues, cómo caminar, cómo aprender y, y, y autoconocimiento, como dices, ¿no? Platícanos un poco más de este curso para la gente que quiera saber más. Claro que sí. Eh, pues bueno, como les comentaba, yo aprendí el tarot de manera tradicional. Una clase por semana, dos horas, veíamos una o dos cartas y me tardé meses. Porque sí es mucha información. Pero eventualmente, conforme fui avanzando y conociéndolo, también conocí otras técnicas de meditación, de sanación y descubrí que pues al final, como lo más importante en el tarot es lo que la carta significa para ti en ese momento, más allá de lo que hayas estudiado o memorizado, me di cuenta que lo más importante es la relación simbólica e intuitiva que tú generas con cada una de las cartas. Cada una de estas cartas tiene una carga ar arquetípica muy fuerte donde todos los significados ...están instaurados en el inconsciente colectivo. Entonces, es muy fácil cuando abres las cartas... ...que tengas relaciones de significados... ...que aunque no hayas leído... ...pues son universales. Pero lo más importante es el significado que tiene para ti. Y eso va a depender de tus propias vivencias, emociones... ...y sistemas de creencias. Entonces desarrollé un curso... ...que curiosamente me vi forzado a hacerlo por la pandemia. Porque antes de la pandemia... Primero, diseñé un taller donde en dos días presenciales te enseñaba a leer el tarot en lugar de seis meses. Uh -huh, uh -huh. En un solo día, con puras meditaciones, veíamos todos los arcanos mayores y ya empiezas a leer las cartas. Y en el segundo día veíamos los arcanos menores, que son 56, para ver el complemento y ya sabías leer todas las cartas. Entonces lo que hice fue trasladar esa experiencia a una experiencia en línea, donde diseñé un curso en línea donde te explico todo el origen del tarot, eh, cómo leerlo, las implicaciones, en fin. Pero por cada carta de los arcanos mayores, diseñé una meditación que duran entre 25 y 30 minutos, donde te invito a que en la comodidad y tranquilidad de tu casa, en tu espacio favorito, a la hora que tú quieras, pongas esta meditación y realmente vivas la experiencia de conectar con la esencia de la carta. Puedas visualizarla, puedes entender los símbolos. e Hice una recopilación de muchos libros donde había descripciones a veces muy específicas o a veces más poéticas relacionadas con las cartas, con enfoques a veces prácticos, a veces muy místicos, donde a lo largo de la meditación te voy hablando como si fuera la carta y tú vas interiorizando estos conceptos. Te invito a que visualices, a que generes tus propios significados y a que establezcas tu propia relación con cada arcano mayor. Y la experiencia ha resultado ser muy buena porque como los estudiantes tienen la libertad de hacerlo cuando quieran, como quieran, se dan ese tiempo. Después de la meditación, generan un conocimiento de la carta muy íntimo. Más allá de memorizar nada, la experiencia de lo que sentiste, lo que viviste y lo que viste durante la meditación, eso no se te olvida nunca. Claro. Entonces empiezas a leer las cartas muy rápido y esa es mi propuesta del curso, donde hay un primer módulo de arcanos mayores con una meditación para cada carta, que son 22, y luego viene un segundo módulo de los arcanos menores, donde ya no hay meditaciones por cada carta, pero sí hay meditaciones por el, por el palo completo, explicaciones del ciclo de cada palo, para que puedas tener todos los elementos, aprendas a hacer las tiradas y eh, estamos organizando más o menos cada 15 días sesiones de lectura en vivo este, por Zoom para que se conecten de donde estén o si alguien vive en Querétaro o Tequisquiapan son bienvenidos a las lecturas en vivo <ríe> y estamos planeando eventualmente organizar lecturas en vivo también en Querétaro y en Ciudad de México. Ok, estaría estaría buenísimo, estaría buenísimo. Yo estoy empezando tu curso, estoy muy emocionado. Y voy a poner aquí los, los datos, vamos a poner también en los comentarios el enlace, donde, donde, lo, puede, donde lo pueden obtener, que es training y eh, te pueden escribir a rafael.pavón.org. Exactamente. Correcto, perfecto. Oye, pues, pues qué bien. Eh, me siento el impulso de sacar una tercera carta. Ya okay. que, eh, si, si te parece, eh, con la intención terapéutica de conectar con lo superior, eh, saco esta carta. Ok. Pues fíjate qué padre, porque es el haz de bastos, que marca un inicio, un inicio energético, un inicio de un proyecto con mucha fuerza, con mucha pasión, y pues me da mucho gusto que en esta primera plática que tenemos sobre el tarot y que estamos ya hablando de, de, del curso, pues me, me late mucho para una, un inicio fuerte de esta herramienta como un complemento terapéutico importante y que trabajaremos juntos, mi querido Rich. Me encanta, me encanta, me encanta esa idea y me hace todo el sentido y además se queda con el tema de los bastos, que, que es como, como el, el caballero de, de los bastos. Me quedo muy contento entonces, entonces, pues a ti que nos escuchas, yo te invito a que si tienes este, esta intuición, este deseo de, de saber más, que contactes a, a Rafa, que tomes el curso y que, y que te abras a conocer me encanta cómo tú nos platicas de tu experiencia de, de pasar a ser un ateo hostil, a investigar, a conocer, a estudiar. Y no solo desde la perspectiva racional, sino también esa apertura a la, a la intuición, que es un, un, otra herramienta tan importante. Wow. Eh, entre más pasa el tiempo, más creo que es más importante que la racional. Y que uh -huh. eso tiene que ver con, con, con estas cartas que sacamos el, el día de hoy y con este esta, eh, de, y en, mi, en, en mi camino del héroe, ir más hacia lo espiritual, más hacia lo, lo, lo intuitivo, eh, no solo en mi vida personal, que ya lo hago desde hace muchos años, sino también en mi, en mi quehacer profesional. Entonces, si tú tienes este interés, este... Esta curiosidad, hazlo, tiene un costo súper accesible, ¿no? ¿Cuál es el costo? El costo de cada módulo es de 800 y cacho, me parece. Pero si, eh, si contratas los dos módulos, los dos módulos salen en 1,500. Y son muchísimas meditaciones, muchísimas guías, o sea, la, la, el contenido es vasto. Es, es muy amplio. ¿Y como cuánto tiempo se tarda una persona? Porque creo que la sugerencia es como que hagas una meditación por, por un arcano mayor por semana. Así es. Eh, no, por día. Por día. Okay. Sí, sí. Si te lo quieres echar rápido, es perfectamente posible hacer una meditación diaria. Son 22 meditaciones. Uh -huh. Más alguna información adicional antes de las meditaciones y después en el módulo 1. Yo creo que un mes es tiempo suficiente para este, poder completar el primer módulo de los arcanos mayores. Y el de los menores, pues ahora sí que ya depende de qué tan, tan rápido le quieras dar. Ahí no hay meditaciones tan largas ni tantas. Es más como documentarse y practicar. Tengo alumnas que lo han hecho en una semana porque están ya desesperados por terminar el mazo. Y después de los mayores este, se avientan al otro en una semana. Entonces, ya depende de ti. Pero yo diría que a lo mejor un mes para cada módulo o dos meses en total es un muy buen tiempo para terminarlo y poder tener todas las herramientas para leer las cartas Exacto. completas. Ok, ok, pues fantástico. Entonces, contacta a Rafa. ¿Quieres dar algo de tus redes? o pues si quieres que contacten ahí. O realmente pues ni, más. Pues ni redes? tengo redes. la <risa> okay. este, Como les dije, soy ingeniero. Yo me dedico a la tecnología. Este... Este, este, este curso de tarot y esto que hago ha sido más porque me han ido empujando la gente que me conoce, pero en realidad no me dedico al tarot ni, ni, ni estoy haciendo lecturas todos los días, solamente con personas muy puntuales que me lo van pidiendo y ahorita pues Rich casi me obligó a hacer este programa, entonces <ríe> por eso no tengo redes ni nada más que la página que está ahí donde está la información del curso. Claro, sí, sí, sí, no, pero eres súper profesional y yo he tomado muchos cursos contigo y y, y me encanta porque realmente eh, me encanta tu, tu sabiduría, tu conexión, tu espiritualidad. Tienes una mezcla de espiritualidad y conexión, pero practicidad y sentido común y, y racionalidad que, que me parece muy buena. No, no, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, mi querido Rafa. Y, eh, y bueno, pues vamos a ver qué, qué hacemos a partir de esto que nos salió por aquí. Eh, continuaremos con otros proyectos a claro ver que, que sí, ver. así será con gusto ¿alguna última recomendación para los que nos escuchan? Este, pues no gracias por su tiempo, ojalá les haya parecido interesante y valioso lo que compartimos y cualquier duda que tengan, pues escríbanme por correo Este y pues esperemos verlos pronto ahí en, en el curso y en las prácticas Así es, así es. Y creo que parte de lo valioso de esto es que nos ayuda a pensar no solo de forma intuitiva, sino de forma metafórica y, y, e ir intuyendo y entendiendo que el universo nos habla constantemente de una forma metafórica, de que la realidad es el pizarrón de Dios. Y creo que es muy útil para abrirnos a, e, a, esa, a esa comprensión mucho más profunda de, de, de cómo nos habla la vida constantemente. Totalmente. Te mando un abrazo grande, mi querido Rafa. Y a ti que nos escuchas, también te mando un abrazo grande, grande, grande. Gracias Rich, igualmente.